Invitados especiales. Hablando con Jesús, podcast. Los de Cristianos en la Gloria, querido televidente. Aquí también en Cristianos en la Gloria Radio dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con un tema maravilloso que nos pone el Señor, no se usan los cubiertos adecuados. Una vez más, no se usan los cubiertos adecuados. Y aquí ya vamos a estar en línea para darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Ya estamos en línea aquí en Cristanos en la Gloria. Eh, Facebook Live, también en Cristianos en la Rueda Radio. Siempre hablando de la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Señor, gracias porque tú eres maravilloso, eres grande, majestuoso, Señor. Y este tema que el Señor nos trae en esta mañana, en este momento que tú nos escuches, no sé en qué parte del mundo estés, pero siempre hablando de la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Una palabra que el Señor eh, hoy, en un domingo de resurrección, está diciendo, mi pueblo no utiliza... A los cubiertos adecuados vemos que aquí en Colombia algo llevo nueve años aquí en Colombia vemos que la gente no utiliza los cubiertos adecuados como para comer usa mucho la cuchara y, igual de, cuchara, de usar un, un tenedor, un cuchillo, cada uno es libre de hacer lo que quiera es el libre albedrío que siempre eh, el señor lo ha dado para, para hacer lo que cada uno quiera en el nombre poderoso es su nombre eh, pero hay unos estatutos. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, eh, el Señor te está diciendo, usa los, los cubiertos adecuados. Y como te estaba diciendo unos segundos, utilizan el, la cuchara y igual de utilizar un tenedor y, y un cuchillo para levantar la, a lo que sobra, utilizan la mano. Y el Señor te está diciendo... Pues bueno, yo te estoy dando instrumentos y, y tú no lo estás utilizando. Entonces, ahí hay un problema ahí en el hombre poderoso de Jesucristo. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor en esta mañana para darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey. Y esta palabra la, hoy vamos a comenzar eh, en romanos, en uh, romanos capítulo 12 del 4 al 5, Romanos capítulo 12 al 4 al 5, y mira lo que nos dice el cap Romanos en el capítulo 4 del versículo, vamos a ir a, a, sí, 4 al 5, que nos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, Siendo muchos, somos un, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y vemos que la gente, una vez más, voy a leértelo otra vez porque el Espíritu Santo me, me dice que lo lea otra vez. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, o, acuérdate de esto, un cuerpo tiene muchos miembros, o, tenemos diferentes cubiertos para comer. Si tú vas a tomar una sopa, ¿qué vas a usar? ¿El tenedor? Claro que no, una cuchara. Pero no todos los miembros tienen la misma función, una vez más. Vas a usar una cuchara para tomar una, una, una sopa, un caldito, eh, para, para, eh, para una carne. Vas a usar una cuchara, no, un tenedor y, y un cuchillo, porque va a ser más fácil la vida. Pero veo que a la gente le gusta tirar, <ríe> con todo respeto. Así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Y mira que estos deberes cristianos que nos habla el Señor, aquí nos habla a, a Pablo a, la iglesia, a, a los romanos, que le dice, así hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vemos que hoy un pueblo de Dios... Está haciendo caso omiso lo que está diciendo el Señor. Estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos que el Señor realmente eh, le está hablando lo más profundo del corazón a cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor te invita en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el momento que tú nos estés escuchando, querida iglesia, de hermanos de Cristo, Crist Crist Crist porque estamos en la gloria para hablar de Dios. El Señor nos está invitando. A que realmente busquemos la presencia del Señor, a que realmente utilicemos esos cubiertos, esa realmente seamos esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso Señor, y por eso que en esta mañana, en esta tarde, o en esta noche, en el momento que tú nos estés escuchando, nos estés viendo a través de aquí de Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios eh, Padre Celestial, Padre de la Gloria, tú eres santo, tú eres maravilloso Señor y nuestras almas te alaban, te glorifican, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y es por eso que el Señor nos invita, querida iglesia, a que realmente hagamos, estamos haciendo esa tarea que realmente utilicemos esos, eh, esos cubiertos de una manera sabia. Y esos cubiertos que, eh, que el Señor está hablando, ese, ese ayuno, esa oración, esa escruiñar la palabra, la estás y tú dirás, ah, no, bueno, el Señor te está diciendo que realmente debes eh, de tener ese ayuno, esa oración, eh, Escruñar la palabra. ¿Para qué? Para que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres estar lleno del Espíritu Santo? Tú dirás, claro que sí. Para estar lleno del Espíritu Santo hay que tener un compromiso. Y si tú no estás emocionado con lo que está pasando hoy en día, mis hermanos de cristianos en de gloria, querido tele, eh, televidente, oyente, eh, hay un problema ahí. Un problema muy grande que realmente necesitas estar emocionado que la venida de Cristo está muy pronta. Y es por eso que una vez más el Señor nos habla porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es por eso que en Hechos 13.3 nos habla que, eh, que habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y en ese ayuno que realmente que eh, mató. Eh, Mata todo lo que realmente quiere uh, en esta carne, quiere apoderarse, eh, te tener control, pero eh, recordemos que esto no, esta lucha no es de sangre ni, eh, ni de carne, es espiritual. Entonces el Señor nos invita, te invita en el nombre poderoso, su nombre, que realmente uses esos, esos cubiertos, esos cubiertos que realmente, como lo dice en la primera carta a los Corintios 3.16, no saben que vosotros son, uh, son templo uh, de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero para que habite... Es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, una vez más, debemos de usar esos cubiertos, esos cubiertos en el nombre poderoso, de su nombre. Padre Celestial, Padre de la gloria, mi alma te alaba, te glorifica. Y es una palabra que el Señor nos trae en esta mañana, que realmente estás usando los cubiertos eh, apropiados, estás ayunando de verdad, realmente de corazón, realmente estás dando una oración de corazón al Padre, en el nombre poderoso su nombre y realmente estás escruñando la palabra, realmente estás haciendo eso y si lo estás haciendo, gloria a Dios, el Señor quiere un pueblo comprometido, el, el Señor quiere un pueblo que realmente esté dispuesto a llenarse más de su Santo Espíritu, a llenarse más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Y esta palabra, así nosotros siento muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En ese ayuno también que nos habla el Señor, perdón, en esa oración, también nos habla en Colosensos y en Jeremías, en Jeremías 33, 3, que nos dice el Señor, clama a mí y y te responderé, le has aclamado en esa oración, y te haré conocer cosas grandes, y cosas eh, que tú no sabes, realmente estás comprometido, estás comprometida con el Señor estás, ah, le estás pidiendo al Señor que te ayude a menguar no sé eh, de pronto ese carácter de pronto esa forma de de pensar, de pronto esa actitud, realmente decir, Señor, eh, con este ayuno, con esta oración, con con escruñar tu palabra, me estás enseñando realmente que debo ser más humilde, de, de, de, debo ser más sumiso o sumisa, y entender que realmente tú tienes un gran propósito conmigo, y para hacer que tú hagas el propósito conmigo, necesito bajar los decibeles de muchas cosas, de pronto ese carácter putefracto que tienes. Entonces el Señor te está invitando, querida iglesia querida, querido hermano hermano, a que realmente estés cimentado en la palabra de Dios, como lo dice en la primera, uh, primera carta a los Corintios 3.16, no saben que vosotros son templo de Dios y que el Espíritu uh, de Dios uh, habita en vosotros, y si el Espíritu de Dios habita en ti, entonces yo sé que ese ayuno, esa oración y ese la palabra debe ser al ciento por ciento. No, al 100% no, al 300% mis hermanos. Y es por eso que el Señor te está invitando, iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo, que cada día te llenes más. Y si tú, tú me estás diciendo, ah, no puedo ayunar, porque trabajo, trabajo todos los días, pero son siempre pretextos. Y siempre lo he dicho, algunos siempre me, me dicen, pero no, este es el ayuno, no es el ayuno que, que está establecido. Aquellas personas que trabajan. Dale un ayuno de mediodía, tres días, mediodía. Dile, Señor, tú conoces y tengo que hacer eh, labores física, mi, eh, físicas o mentales y mi cuerpo necesita también eh, eh, estar eh, bien. Si puedes hacerlo tres días sin, sin comer y uh, con agua, gloria a Dios. Pero si no puedes darle un, desayuno, un, un, un ayuno de mediodía, dándole, exponiendo su corazón al Señor, en ese momento vas a tener que pensar en muchas cosas, pero pon tu mente, como siempre digo, como lo, lo hacían los discípulos cuando uh, Tomás fue incrédulo y realmente él decía, hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Entonces ellos se encerraban y tenían esa comunión. Y en ese momento de descanso que tú tengas en tu trabajo o estés en tu hogar, eh, si tienes 10, 15 minutos, 20 minutos, entonces comienza a estar en esa comunión con el Señor. Eh, muchos te dirán, pero ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, tú vas voy a, voy a ir al baño o, o vas a hacer algo, pero ese momento, esos 15 minutos, el Señor los va a ver, esos momentos que el Señor, ese medio, ese esa, esa mediodía de ayuno, el Señor va a ver ese compromiso que realmente que vas a querer más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre amado. Y en esa oración, con ese ayuno, tú debes darle... Eh, Dedicarle ayuno, perseverar en ella, porque haya, con ella hay agradecimiento al Señor. Dale gracias al Señor porque te dio un día de vida. Por eso el Señor dice... Mi pueblo no usa los cubiertos adecuados. No está usando la oración en ese momento adecuado. No está ayunando en el momento adecuado. No lo usan únicamente para unas bendiciones materiales, más no espirituales. Recordemos que estamos aquí desde paseo. Estamos aquí desde, mejor dicho, eh, únicamente para... ¿Para qué? Para ser esa luz. Solo esos faros. Y esos faros, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor nos está enseñando que... A que debemos de realmente ser un cambio en el nombre poderoso de su nombre. Y si tú eres esa luz en, el, en, el, en, eh, eh, en las tinieblas, el Señor te está invitando, Iglesia, a que como tú estás lleno del Espíritu Santo, estás llena del Espíritu Santo, a que realmente... Comencemos a enseñar a esas personas que están perdidas a utilizar los cubiertos adecuados, a utilizar esa cuchara para qué? Para tomar una sopa, a, a, a, a ese tenedor, ese, ese cuchillo. Y si no tienes, bueno, el Señor una vez más conoce la disposición de tu corazón. Sabes que tú no tienes de pronto ese tenedor, pero pídeselo y el Señor te lo va a dar. Así como bueno, Tú le pides cosas materiales, pide lo espiritual en ti todo. Enrique, eh, llénate de ese enriquecimiento espiritual. Llénate de esa presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Eh, una vez más, eh, está un tema maravilloso que el Señor ha puesto en esta mañana. No se usan los cubiertos adecuados, mis hermanos de, de Cristianos en la Gloria. Y algo muy importante. El Señor nos, nos habla en el Evangelio de San Juan 5:39 que debemos de escrudiñar la palabra en el nombre poderoso de Jesús, porque en ellas son las que dan testimonio de quién? De Jesucristo. Y, y, y al dar ese testimonio de Jesucristo, estamos aprendiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, para que Él sea abogado con nosotros, para con el Padre, que, que a través de Él dejó a su Santo Espíritu para que conociéramos la verdad, porque la verdad nos está haciendo libres, te está haciendo libre del nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor se está diciendo usa las herramientas apropiadas en el momento apropiado y, y el ejemplo que pongo una vez más son los cubiertos mucha gente no utiliza los cubiertos adecuados, se quedaron en las costumbres de, de, de sus padres, de sus abuelos y hay que romper esas cadenas, mis hermanos de Cristo en la gloria, si tú, cre, si tú creías en santos, imágenes y todo eso, hay que parar en eso no es por ofenderte, pero la misma la misma palabra dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que no debemos idolatrar uh, imágenes santos en, en el cielo, lo que está arriba, en la tierra y bajo la tierra en el nombre poderoso de Jesucristo, entonces son cosas que realmente eh, hay que usar, como lo digo, la lógica. Si usamos la lógica, mis hermanos Cristianos en la Gloria, querido uh, televidente, porque nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio, también nos, eh, nos ven por Facebook Live, simplemente la gloria y la honra al Señor. Uh, una palabra maravillosa que también nos trae en Romanos, uh, capítulo 16, versículo 17, un, un, un punto que el, el Señor nos pone: le ruego, hermanos, que se cuiden. De, que los, de los que causan divisiones y, y dificultades y va en contra de los, de los que a vosotros se les ha enseñado apártese de ellos debemos orar por ellos pero si alguien te está apartando de los caminos del Señor mucho cuidado mucho cuidado debemos, debemos pedir sabiduría al Señor pedirle al Señor Padre, así como tú me has tratado a uh, y me has transformado en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a transformar a mi hermano y a mi hermana, Señor. Eh, pero hay unos que causan divisiones, unos que quieren que no, quieren que eh, vamos y vayamos de gloria en gloria, de nivel en nivel. Precisamente una hermana me envió un mensaje eh, muy hermoso en esta, eh, esta mañana que dice que Dios no te mejora, eh, Dios te perfecciona, eh, Dios no te cambia. Él te transforma una palabra maravillosa y, la, y, y, la, y le doy crédito a, al Señor. Porque es lo que hace y a la hermana que envió ese mensaje. Y no es una casualidad que lo envió, sino un gran propósito en el nombre poderoso de Jesucristo. Efesios 1.13 también nos habla que él también, eh, a, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados. ¿Por qué? por el Espíritu Santo tú has sido lleno del Espíritu Santo tú realmente te llenas de su presencia tú irás claro que sí y si lo estás haciendo, gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que el Señor te está invitando iglesia, a que uses las herramientas que el Señor te está dando en el nombre poderoso de Jesucristo si tú no las estás usando, bueno hay un peligro, que tal le estás abriendo ¿Qué? las puertas al enemigo, recuerda que el enemigo está como un león rugiente está el que le dé esa, deja deje esa puerta abierta, ahí, mejor dicho, está en peligro. En el nombre poderoso de Jesucristo, mucho cuidado, eh, Padre Celestial, Padre de la Gloria, te pedimos por tu pueblo, Señor, por este pueblo que únicamente está, está queriendo únicamente los afanes de la vida, está únicamente, hoy vemos un pueblo que está en un WhatsApp por 15 minutos, yo, yo miro, voy en un transporte, voy, eh, voy mirando en, en mi alrededor, la gente está más pendiente de las redes sociales, no está usando los, esos cubiertos, esas, esas herramientas que tú has dejado 15 minutos, que 15 minutos, igual de tener esta espada, esta espada maravillosa, esta espada, la Biblia, que realmente hay edificación, hay una verdad y que nos está enseñando que, que con Cristo todo es posible. Entonces, mis hermanos de, de Cristo en la Gloria, hoy un domingo, un domingo de resurrección, el Señor está diciendo: He resucitado y te he dado las herramientas, te he dado los cubiertos adecuados para que tú pelees esta batalla. Y por eso, eh. El apóstol Pablo a, le, a, le decía a la, a la iglesia de Éfeso que usen la herramienta, la, la, la armadura de Dios. Y la gente no está usando esa armadura de Dios. Y es por eso que el Señor te está usando. Usas el yelmo, esa coraza, ese escudo, esa espada, esas sandalias, ese cincho. Pero la gente no está utilizando eso. No está, no está armando, no está orando, no está ayunando, no está escruiñando la palabra. ¿Y ¿Qué pasa ahí? Cuando tú no en la palabra, cuando tú realmente no estás en esa oración de verdad, estás pensando en que vas a comer, vas a comer frijoles vas a comer carne, vas a comer pollo. Estás pensando, no sé en qué estás pensando, pero realmente el Señor quiere, quiere un pueblo comprometido, quiere un pueblo que realmente esté lleno de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, el Señor te invita a que uses los cubiertos adecuados, los, las herramientas adecuadas en el momento adecuado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y aquellas personas que nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio, bienvenidos a aquellos que se están sintonizando y le demos la gloria. Nos están escuchando en Latinoamérica, eh, eh, nos están escuchando en Venezuela, Argentina, también en Europa nos están escuchando, siempre andan la gloria y la honra. Para el Señor, el Señor en Japón, gloria y la honra para, para, para nuestro Padre Celestial. Eh, tú le abres la puerta al Señor, no a nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí, en que estamos en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Eh, usando siempre los instrumentos correctos, al tiempo correcto. Y es por eso que vemos el respaldo del Señor. Vemos el respaldo y vemos que la misericordia del Señor es grande. ¿Por qué te lo digo? Porque... Por ejemplo, en Cristianos en la Gloria Fundación, eh, esas obras sociales que el Señor hace, eh, porque lo hace el Señor, nosotros Nosotros somos unos instrumentos, obedecemos lo que el Señor dice eh, en, en su palabra y predicar. No quédanos encerrados en cuatro paredes, no lo tomes mal, pero esos son los instrumentos. Nos preparamos, nos llenamos de ayuno, nos llenamos de oración, escruñamos la palabra, somos perfectos, claro que no, cometemos errores, claro que sí, pero de esos errores estamos aprendiendo a que realmente necesitamos estar llenos de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo, mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial, y una vez más, tú clamas al Señor y, y, y te responde, tú dices, pero yo clamo, clamo, clamo y no respondo, porque eh, una vez más, como dice Mateo 15.8, este pueblo me honra de la misma su corazón, está lejos de mí, Tú realmente está en esa oración, estás pidiendo de corazón, realmente tu mente está eh, enfocada en el Señor, en ese altar de oración con el Señor, realmente lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no lo estás haciendo, es por eso que cuando tú clamas al Señor y no te respondes porque el Señor dice, pero una cosa dice con sus labios, pero su corazón ahí hay, hay, hay avaricia, hay orgullo, hay mal genio, hay cosas que no me agradan. El Señor nos ama. El Señor nos ama, Iglesia, pero el Señor no, ama, no, no le alegra el pecado. Uno puede amar a los familiares, pero no podemos ser permisibles con muchas cosas, mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Pero es que los quiero mucho. Claro que yo, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, a mis hermanas, a mis familiares. Y como le dije, y como lo dije en una emisión, eh, yo, yo le pido a nuestro Padre Celestial que. Yo orar por ellos, yo oro por ellos y que Él sea transformando sus vidas como ha transformado la, la mía en el nombre poderoso de Jesucristo. Llega un punto que uno le dice, usa los cubiertos adecuados, escuña la palabra, eh, no tengo tiempo, eh, ora, no tengo tiempo, eh, qué más, ah, ayuna, no tengo tiempo, pero si hay tiempo para un WhatsApp. Si hay tiempo para una película de Netflix, si hay tiempo para hablar por teléfono, casi por una hora. Entonces, estamos, oh, perdón, ¿estás usando los cubiertos de adecuados? ¿Los estás usando realmente en el nombre poderoso de Jesucristo? ¿Realmente estás haciendo la tarea? ¿O únicamente te quedaste ahí? Y ya. Entonces, el Señor te está invitando, iglesia, a que realmente te llenes de su presencia, te llenes realmente en el nombre poderoso de Jesucristo, a que el Señor sea ese camino, esa verdad de la vida, que si tú realmente lo pones a Él primero, recuerda que todo te va a ir bien en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que... Ah, también te invitamos, iglesia, que nos escribas a cegepastoral.cristianosengloria.com y también al 317-236-1052. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp y también a su correo también, uh, de Cristianos en la Gloria. Y también hay otro que es Cristianos en la En esos correos puedes escribirnos un comentario, una oración. Bueno, porque estamos usando los instrumentos que el Señor nos ha dado es por eso que siempre le damos la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey eres santo, eres precioso Señor, nuestras almas te alaban, te glorifican, Padre Celestial y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde maravillosa una mañana, una tarde bogotana, aquí en Cristo en la gloria siempre dando lo mejor, mis hermanos en eh, Cristo en la gloria, querido oyente, por eso el Señor te quiere de una manera sobrenatural él no se cansa de amarte, él no, él no se cansa de decirte cuán hermoso, cuán bello eh, eres para ti, eres su tesoro, eres ese, ese diamante, esa esmeralda preciosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor también nos lleva. Vamos a ir rápidamente al Evangelio de uh, San Juan. Evangelio de San Juan, uh, si tú estás tomando apuntes, gloria a Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 21 que el Señor nos lleva en este instante. 21. Y vamos a ir al versículo 15 en adelante, cuando le dice: Apacienta mis ovejas. Y mira lo que dice el Señor, eh, mis hermanos que estamos en la gloria, 15 en adelante. Que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que, eh, que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció. De lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Entonces él continuó diciendo, De cierto, de cierto, te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando uh, ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Mira que esto cuando aquí Pablo está hablando con el Señor, eh, el Señor está diciendo que, un punto que lo repite, apacienta a mis corderos. Para apacentar los corderos, ¿qué necesitas llenarte? ¿De la presencia de qué? Del Señor, del Espíritu Santo. Y si tú no estás en ese ayuno, excluyendo la palabra y en esa oración, ¿Cómo el Señor va a poder utilizarte? Dime, yo te pregunto, si tú no puedes hacer eso, ¿cómo el Señor quiere que llevarte a las naciones? Y si no vas a, la, a las naciones, a, a, a que seas ese gran líder o a ganarte una familia, si realmente no, es que ellos son así y el Señor los va a transformar. No, el Señor, el señor va a transformar, pero va a usar un instrumento, va a usar algo y, y quiere utilizarte a ti para que esa familia realmente reconozca que están mal. Pero te va a usar de una manera con amor. Pero si ellos no entienden si han pasado, digamos, cinco años y no han entendido que están mal, no sé si estarán mal ellos o tú porque no estás dando ese buen testimonio. O no estás eh, al 100% en esa oración, en ese ayuno. ¿Cuándo fue la última vez, yo te pregunto, que ayunaste por tu familia? No por ti, por tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste por un hermano, por una hermana, por un familiar? No sé si hay alcohol, prostitución, masturbación, eh. No sé, adulterio. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste por cada uno de ellos eso? Hiciste voy a hacer, voy a hacer un ayuno por ellos, por rompimiento, romper oh perdón, rompimiento de de cadenas. Van a romper esas cadenas de prostitución, de alcohol, de de masturbación, de alcoholismo. de ataduras generacionales. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hiciste un ayuno por ellos? Tú verás, mm, no lo he hecho. Bueno, esos son los cubiertos que no usas adecuadamente. Eso es lo que te dice el Señor, que realmente uses esos cubiertos en el nombre poderoso de su nombre. Es por eso que el Señor te invita, iglesia, a que comiences a utilizar esos cubiertos adecuadamente. A que utilices esa oración. Yo sé que tú oras por tu familia, pero no es suficiente. Porque como dice la palabra, esta generación estos únicamente es con ayuno y oración. Ayuno y oración, no únicamente con oración. Y para entender ese ayuno y esa oración, ¿qué hay que hacer? Escudriñar la palabra. No la entiendes como siempre lo digo y nunca me voy a cansar de repetirlo. Eh, comienza a llenarte más de su presencia. Que en este domingo de, de resurrección digas, el Señor resucitó por mí, pagó un precio por mí. Y si lo pagó por mí, también lo va a hacer por, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Entonces, iglesia, el Señor está haciendo algo sobrenatural en tu vida y quiere hacer cosas más, más maravillosas, pero está en cada uno de, de vosotros, que realmente dejen que el Señor sea actuando eh, en cada corazón, en cada vida. Y es por eso que Simón Pedro se intersteció se y dijo, yo te amo, Señor. Pero ¿cuántas veces hay muchas personas que dicen, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo? Pero realmente no, no están ahí edificados. Realmente no, no están llenos del Señor. Te amo, Señor, te amo, te amo pero no hay un compromiso. Dicen estar llenos del Espíritu Santo, pero son como esas vírgenes insensatas que se la pasaron es durmiendo, jugando jueguitos, eh, haciendo redes sociales, viendo películas, estoy cansado, Estoy claro que sí, tienes una vida, claro que sí, pero y el Señor, y por eso el Señor dice, le decía a Simón Pedro, apacienta a mis corderos. Pero con qué autoridad tú lo vas a hacer, porque no estás usando los cubiertos adecuados. ¿Qué es desayuno? ¿Qué es oración? ¿No estás excluyendo la palabra? ¿Qué estás esperando, iglesia? En el nombre poderoso de Jesús, el Señor te está invitando que utilices esos cubiertos de una manera adecuada. No sé cómo tú utilizas los cubiertos en, tu nació, en, en, en la nación donde tú vivas. No te estoy criticando, no te estoy juzgando, pero estoy dando un ejemplo para que entiendas que realmente hay que usar estos elementos. Recordemos que Dios es amor, es gracia, humildad. Pero si tú no aprovechas esa, ese amor que el Señor te está dando de poderte eh, direccionar, te realmente... De esa gracia que Él nos da, de esa gracia debemos de dar. Y cuando recibimos esa gracia, mis hermanos, eh, el Señor te está invitando a que seas humilde, sumiso. Pero muchas veces somos buenos para señalar, pero no para mirarnos a nosotros mismos, y decir, estamos fallando. ¿Qué pasa, iglesia? Tú eras, estás duro. No, ¿qué padre no corrige a su hijo? Y hoy vemos un pueblo de Dios que no está haciendo la tarea, iglesia. Está aguantando hambre igual de ayunar. Está perdiendo el tiempo igual de orar. No leen la palabra de Dios. Entonces, iglesia... ¿Qué más tiene que pasar en tu vida para que realmente el Señor... El Señor se está hablando por muchos líderes, por muchas personas. Él habla por medio de hasta de las piedras. Tú me, dices, tú me dirás, ¿a qué te refieres eh? cuando dices por medio de las piedras? Hasta parece una persona que no conoce de Él. Muchas veces el Señor me ha hablado por muchas personas que no conocen a Él. He tomado lo bueno he hecho lo malo. Es por eso que uh, muchos dicen, Señor, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios. Y como le decía a las mujeres insensatas, no las conozco porque realmente no estaban enfocados en llenarse, de, de llenar esas, esas lámparas del Espíritu Santo de su presencia. Y es por eso que el Señor te está invitando, iglesia a que lo conozcas, a que, a que te llenes de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay momentos que el Señor uh, siempre habla bonito, pero con amor. Y la pregunta que le he hecho a muchos hermanos últimamente, si viniera Cristo hoy, ¿te irías o no te irías? Que el Señor dijera, sierva, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, le quitaré al que tiene más y se lo haré. Fuiste fiel en esa oración, fuiste fiel en ese ayuno, fuiste fiel escurriñando mi palabra. Tú dirás, sí, Señor, lo, lo, lo hice lo hice lo mejor. Y el Señor va a decir, sí, hiciste lo mejor. Hubo momentos que de pronto eh, flaqueaste, pero esos momentos realmente estuve ahí para que no flaquearas y te llenaras más de mi presencia. Y es por eso que esa paciente a mis ovejas te está diciendo, tú quieres apacientar tu hogar? ¿Tú quieres apacientar eh, como tú lo llames el barrio la vecindad el lugar donde tú vives quieres ir a las naciones tú dirás claro que sí señor yo quiero ir a las naciones bueno comienza a escudriñar mi palabra a tener una oración conmigo de verdad genuina no me honres de labios más tu corazón está lejos de mí más bien que esa oración sea verdadera y que sea y tengas un ayuno. Y que me ayunes. Y que seas también orando por los demás. Como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros, yo, yo cambio aquí porque estamos en ese proceso. Estamos aprendiendo a perdonar a los que nos ofenden. No debemos cambiar, pero estamos cada día aprendiendo. Es por eso que el Señor te invita, querida iglesia, a que nos te dejes transformar, te dejes direccionar por el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Como siempre le digo, no somos muchos, somos pocos en este ministerio, pero somos calidad. No te damos shows, pero te hablamos la verdad. Como decimos en Cristianos en, en, en la Gloria Fundación, transformando familias y un evangelio verdadero. Es lo que el Señor quiere y es lo que estamos haciendo: evangelizando, proclamando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas del reino de los cielos. Y eso es lo que nos llena cada día. Y siempre la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Oh Padre Celestial, mi alma te alaba y te, eh, te glorifica. Mira que eh, vamos a ir a Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, que el Señor nos lleva, capítulo 20, versículo 28. Mira que el Señor aquí nos habla, cuando el discurso de, de despedida de Pablo, el milito, milito, que nos... Mira lo que, lo, que, lo que les decía, 2028, 20, uh, 20, les dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor aquí nos está dando una orden, y esta orden una vez más, por lo tanto, mirad por vosotros ora los unos por los otros Y en esa oración también debe Estar un ayuno excluyendo la palabra ¿Para qué? Para poder direccionar a ese pueblo de Dios Para poder direccionar A ese, a, a ese familiar Porque por palabras humanas De hombre, no, pero si, si los confrontamos Con palabra De la Biblia De la palabra del Señor ¿Quién va a poder argumentar?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 Estás realmente llena o lleno de mí en, ese, en esa escruñando, leyendo mi palabra en realmente en ese ayuno. Lo estás, y si lo estás, sigue porque te voy a llevar a un nivel de gloria más alto. Y si no estás, bueno, te estoy hablando a lo más profundo de vuestros corazones que te llenes de mí, que, me, que hagas esa oración, que comiences a ayunar y que comiences a usar esos cubiertos adecuadamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, mis hermanos desgastados en la gloria, dedíquense a la oración, como lo dicen colosenses. Perseveren eh, en ella con agradecimiento, agradeciendo por todo. Hasta como yo le digo a los hermanos, ag agradece hasta por ese dulce que tú comiste, o al ámbito colombiano esa empanadita esa arepa o ese café, ese tinto, no sé lo que tú tomes hasta por el agua que tú pudiste tomar hasta poder abrir los ojos y decir Señor, gracias Padre Celestial porque me has dado otra oportunidad de vivir, me has dado otra me has dado otra oportunidad de darte gloria, honra y poder Señor ayúdame a cambiar ayúdame a ser, a, a ser transformado Ayúdame a ser, como yo lo digo lo comparto contigo, no quiero ser uno más del montón. No quiero ser otro que da shows. Quiero, mi gran anhelo es mostrar la verdad y la verdad va a ser libre, quitar vendas. Y que realmente la gente entienda que, que el tiempo está ya se está acabando. El papá, eh, nuestro papá ya está diciendo, hijo, ve por tu, igle eh, uh, ve por tu iglesia, por tu novia. Nuestro padre no, ya está, él dice, ya, ya no más, llegó, lle, llegó el momento, llegó el tiempo. Pero vemos una iglesia que realmente no, no quiere, no, no, no quiere, no quiere, no quiere estar... Eh, eh, al 100% con el Señor pero tú dirás, somos, somos imperfectos claro que sí, somos imperfectos nadie es perfecto, mis hermanos que somos en la gloria no somos perfectos tenemos errores errores pero cada día perfeccionándonos cada día buscando esa perfección cada día quitando esas cosas malas que venían del mundo en el nombre poderoso de Jesucristo ¿Qué más ¿Qué más tiene que pasar para que tú entiendas que el Señor realmente tiene un gran propósito contigo? Que realmente el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. En el nombre poderoso Jesucristo. Santo eres, precioso eres, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Segundo uh, 2 Timoteo 2.15, mira lo que nos dice. Un buen soldado de Cristo, un buen soldado de Cristo, mira lo que nos dice en la Segunda 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usan bien la palabra de verdad. Qué palabra maravillosa en segundo, segundo Timoteo 2 15, Pon, segundo Timoteo 2.15. Escríbelo. Resáltalo. 2 Timoteo 2.15. Una vez más, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y para estar presente ante Dios, ha probado que debe haber una unción, una santidad, un excluyendo la palabra, ese ayuno, en esa oración, como obrero que, tiene, uh, que no tiene de qué avergonzarse. Que el Señor no, diga, que no te diga, tú no estás conectado al 100% conmigo. Yo te escucho, pero tú no me escuchas porque no estás conectado, no estás escruiñando mi palabra, porque por, porque por medio de mi palabra yo te estoy hablando. Pero tú no estás haciendo caso. Que usa bien la palabra de verdad, que es su, que es su palabra. Esta espada maravillosa, que donde tú vayas, debes de cargarla. En el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre daré la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Donde tú nos escuches, donde tú nos veas, siempre comparte la buena nueva terreno en los cielos. No te quedes con ella, siempre compartiéndola en el nombre poderoso de Jesús. Porque eh, yo digo, sin Él no sé dónde estuviéramos. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Muchos hablarán cosas de nosotros, se si hablaron de Él, porque no de nosotros. Más bien oremos por ellos, por aquellos que calumnian a veces nos confrontan porque te seguimos, Señor. Pero bueno, lo importante es que estamos peleando esta batalla, como decía el apóstol Pablo. Y al momento que estamos en la presencia del Señor, digamos, hemos cumplido, hicimos lo que pudimos, hicimos lo máximo. Y si ganamos... Cinco, diez almas para el reino. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Pero si puede, si puede llenar mucho más. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Llama, te lava y te glorifica. Eh, mira aquí, eh, también en 2 Timoteo, el capítulo 3. Vamos, vamos a leer en 2 Timoteo que me trajo el Señor en este, en este instante. Y siempre eh, agradeciéndole al Señor, siempre, siempre no te canses de agradecer al Señor, de lo que Él hace en, nuestras, en tu vida, en tu familia. Pero hoy vemos la gente que no es agradecida con el Señor, no es agradecida. Desafortunadamente eh, la gente no es agradecida, mis hermanos. Pero aquí, aquí está pegado estas páginas. Segunda de Timoteo, mis hermanos. Eh, aquí nos habla el segundo de Timoteo, capítulo 3, del, vamos a ir al 14 en adelante, que nos habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Mira lo que nos dice el Señor aquí, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Nos dice. Más los, los malos hombres, los malos hombres, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira esta parte, únicamente la este versículo. Si tú no te instruyes en la palabra, si tú no tienes ese ayuno, si tú no tienes esa oración, Vas a caer fácilmente y no vas a, a poder discernir qué es la verdad y qué es la mentira. Porque hoy lo malo le llaman bueno y, lo y a lo bueno le llaman malo. Pero si, mira, lo que, mira lo que dice el Señor. Pero, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persu y per y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira, el Señor está diciendo, escrudilla mi palabra, esa oración. Usa esos cubiertos adecuados que pues te estoy dando, y no vas a caer. Ayuna, y mira, continúa diciendo, Y que desde la niñez has, a, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús lo no, dice la palabra, si ves a que, que mira el que, quiere, el que quiera ser confrontado ahí la misma palabra lo está diciendo y que desde la niñez ha sabido las, a las, las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es Cristo Jesús cuando dicen que somos imagen y semejanza del Señor es porque esa imagen y semejanza es en, en lo espiritual En lo espiritual, mis hermanos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguñir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si tú no escudriñas la palabra de Dios, mis hermanos de cristianos, en la gloria, ahí hay un problema grande. Hay un problema, mis hermanos. Si, no te, es, si tú realmente no, no te llenas de su presencia, hay un problema grande. Y es por eso que el Señor nos, nos lleva rápidamente, porque el, el tiempo se nos está acabando. Son 60 minutos que en segunda uh, de crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice, Si se humillare mi pueblo... Sobre el cual mi nombre es invocado. Y orar en y buscar en mi rostro. ¿Realmente tú crees que el pueblo de Dios está buscando el, el, el rostro del Señor? Por ejemplo, te hablo en las, aquí va a haber elecciones en Colombia. Están buscando el rostro de un hombre, más no del Señor, la sabiduría del Señor. Y es por eso que continúa diciendo, y se convirtieron en sus malos caminos. La maldad se está incrementando porque no están buscando a Dios. Y como lo dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido, ha sabido las, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es Cristo Jesús, desafortunadamente venimos de tradiciones, nuestros padres no nos enseñaron esto, nuestros abuelos no le enseñaron a nuestros padres, aquí no juzguemos a nadie, aquí es de romper cadenas, aquí es de romper tradiciones, y reconocer una verdad, y que la verdad es Cristo Jesús, que es el abogado para con nosotros, no la Virgen María, la Virgen María fue un instrumento para que nuestro uh, amado Jesucristo viniera a la tierra, en el nombre de Jesucristo mis hermanos. Padre celestial, Padre de la gloria, mi alma te alaba, y te glorifica. Y una hermosa palabra, Segundo Timoteo 4.2, que tengo mis apuntes, Segundo Timoteo 4.2, mira lo que nos dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguñe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo, yo lo voy a hablar a lo, a lo personal, porque siempre me gusta hablar de mis testimonios. Por más que tú le, le evangelices, le prediques a la familia, no lo he visto únicamente conmigo, sino con muchas familias, uno les habla con amor y uno dice, Señor, ¿pero por qué no...? No quieren entender que estamos en tiempos postreros, porque no quieren entender nuestros familiares que no están usando los cubiertos uh, adecuados, no están usando esa oración, no están usando esa, ese ayuno, no están, no están leyendo tu palabra, dicen que no hay tiempo, que no hay tiempo, que estoy cansada, que estoy cansado, que mejor dicho quieren ver, eh, eso son películas, pero no hay tiempo para ti, tú los bendices. Y el Señor, la respuesta que recibo el Señor, sigue orando, sigue orando, que va a llegar su momento. Como alguien oró por ti hace tiempo, yo también voy a hacer con ellos. Pero yo digo, Señor, el tiempo se está acabando. Y también mi gran anhelo, Señor, como he sido sellado por el Espíritu Santo, Señor, así también pido, Señor, que ellos sean sellados por el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de, de tu nombre. Son mis ovejas, son mis hijos, me dice el Señor. Y yo, bueno Señor, seguiré, seguiré orando por ellos. Pero toman decisiones erróneas. Yo sé, hijo. Por eso os he dado ese libre albedrío. Pero volvemos una vez más. Segunda de Crónicas uh, 7.14 Si se humillara mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos uh, caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré sus corazones, sanaré sus vidas, sanaré todo. Pero no, no quieren hacer caso. No queremos hacer caso. La misericordia del Señor es grande. La misericordia del Señor, Iglesia, eh, es hermosa. Por eso Dios es amor, gracia y humildad. Y ya para terminar, mis, mis hermanos, de Deuteronomio 6, 1, 6, perdón, 6, 6, 6 uh, uh, capítulo 6, versículo 6 uh, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y, y andando por el camino y al costarte y cuando, y cuando te levantes. Y es lo que hacemos, Señor, dando las buenas nuevas a tus hijos, a tus pequeños, dando las dando esa palabra, Señor, que muchos no les guste. Te llamarán fanático, te llamarán loco. Pero dile al Señor, dame ese amor, dame esa paciencia como tú, me, me la, eh, tú, eh, tú tienes conmigo, Señor. Para que cuando ellos me rechacen, Señor, que esta palabra sea llegando como espada, espada de filo, Señor. Y que esa semilla caiga en buena tierra, Señor. No en espinos, no en pedregales, Señor. Sino que caiga en buena, en buena tierra, Señor. Que esa semilla caiga en buena tierra o que no sea cayendo en pedregales señor y que la palabra sea escuchada después cuando sale el sol señor se vaya se, eh, se vaya y viva de esos emocionalismos y se acabe esto no es de emocionalismos esto es de un compromiso verdadero y grande y poderoso en el nombre poderoso de jesús mis hermanos vamos a terminar con una oración dándoles gracias y la honra al señor Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que tú seas cuidándolos, respaldándolos en el nombre poderoso de tu nombre. Que tú seas cuidando sus familias, sus hogares, Señor, eh, uh, concediendo sus anhelos, Señor, sus peticiones. Yo te pido, Señor, que haya un pueblo más lleno de esa, de, de esa oración, de ese ayuno, de entender tu palabra, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénanos más de tu presencia, Señor. Llénanos sus hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haya cortes celestiales de ángeles, arcángeles, cruvines, Señor, protegiendo sus hogares, protegiendo sus mentes, sus corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cuida su entrar, su salir, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido por esa, esa sanación, Señor, de, de sus corazones, Señor. Esa sanación mental, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se va toda la falta de perdón en el nombre de Jesús, Señor. Todo orgullo, toda tristeza, Basirima Macandi. Oh, Padre Celestial, Padre de la Gloria, toca los, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria llénanos, llénanos más de tu presencia Señor, desciende Espíritu Santo en cada uno de ellos, amado Padre, amado, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús Señor, Padre Celestial, Padre la Gloria, que ayúdanos Padre Celestial, a que cada uno de mis hermanos se llene más de tu presencia, amado Rey, Padre Celestial, Padre la Gloria, Tú eres grande. Te pedimos, Señor, que estas elecciones colombianas, Señor, sean eh, que este pueblo, Señor, sea siendo sabio. Señor, pide tu sabiduría, Señor, Padre Celestial, clamando a ti, amado Rey. Y pon, Padre Celestial, un hombre temeroso tuyo, Señor, que realmente esté lleno de tu presencia, Señor. No hombres que estén invocando, eh espíritus demoníacos, Señor, brujería, hechicería, Señor, Padre Santo, para llegar a un poder, Señor. Te pedimos por esta nación de Colombia, Señor, por sus fronteras, Señor, por aquellas personas, por tus escogidos a nivel mundial, Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Te pedimos, Señor, que tú seas cada día enseñándonos a usar esos cubiertos adecuadamente, esos, esas, esos instrumentos adecuadamente, para darte gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, esta ha sido otra emisión más aquí en Cristianos en la Gloria y Cristianos en la Gloria Radio. Nos veremos en un próximo programa a Dios mediante para darle siempre la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.